Hola, hoy nos hemos metido en un desaguisado pero terrible, bueno no hoy, ya lo grabamos hace tiempo, lo vas a notar por el corte de pelo, pero resulta que hicimos un video de pan de masa madre, de hogaza de masa madre y bueno salió largo, normalmente cuando nosotros dábamos este taller en México, un taller de masa madre, de hogaza de masa madre, pues tardábamos un montón, entonces está muy bien explicado paso a paso y con todas nuestras experiencias con todo nuestro amor lo que nos lleva a pensar el olor de la, de la masa madre en fin muchas cosas anecdótico resulta que quedó como de unos cuarenta y tantos minutitos más este choro que te estoy añadiendo al principio pero vale la pena lo que te digo si quieres hacer pan de masa madre necesitas tener paciencia primero como ya viste para que la masa madre eh, se forme tarda una semana siete días si no has visto el video de la masa madre chécalo aquí arribita Ajá, ahí está el enlace y eh, bueno te invito a que lo veas completo después de ese mira la hermosura que hicimos probablemente hayas escuchado decir que no se puede hacer pan de harina de centeno 100% e integral que siempre hay que echarle eh, al trigo y que no le puedes hacer 100% pues este es 100% y este es el resultado un pan maravilloso como ya lo viste en el previo así que yo te invito a que te quedes que lo veas hasta el final si tienes dudas allá abajo nos escribes un comentario y te invito a que si te gustan los videos del canal, te suscribas. Eso nos ayuda un montón. Nos ayuda también mucho que le des like y que lo compartas. Así que, nos vemos. Esto que tengo aquí es la preciada masa madre. Esta masa madre, si la pudieran oler, huele a vinagre. Las masas madres, igual que la cerveza, tiene un montón de matices. Ninguna masa madre es igual a, a otra. Eh, empezando porque las harinas no son iguales los trigos de los que vienen son distintos también entonces eh, se pueden distinguir muchísimos matices así como cuando cuando huelen una cerveza que está hecha por levaduras así mismo pueden oler los panes y las y las levaduras las levaduras madre eh, que, que cada quien hace en su casa ahora lo que vamos a hacer esta acaba de salir del refrigerador lo que queremos hacer es eh, Alimentar la hora para mañana empezar a hacer nuestro pan, ya sea en la mañana o en la tarde. Eh, nosotros en este caso lo vamos a dejar toda la noche para que para que se active nuestra masa madre y cuando ya se active se va a volver el, el starter, starter o arrancador. Eh, esta masa madre que tenemos aquí, si se fijan, esta, esta masa madre... La tenemos, ya vieron mi atuendo, ¿verdad? <risa> esto, si se dan cuenta, bueno, de aquí para arriba se supone que es lo que se tiene que ver, lo de abajo no, porque estamos en uh, confinamiento, eso, gracias, en el confinamiento. Entonces, bueno, esto es nomás para presentar el video, pero en realidad estoy en mis crocs y en mis eh, pants. Bueno... Esta masa madre tiene con nosotros aproximadamente dos años, desde que llegamos a este departamento, eh, menos de dos años, pero por ahí más o menos. Eh, la empezamos a hacer, la empezamos a hacer con harina de centeno y la hemos ido alimentando. Cuando no la utilizas, la puedes dejar una semana en el refrigerador, la alimentas, la dejas otra semana, la vuelves a alimentar y demás. ¿no? Si se te pasa un poquito, no pasa nada, sigue viva, la verdad es que es muy noble, y está súper rica. Lo que vamos a hacer eh, ahora, yo quiero preparar esta masa madre para hacer pan y voy a hacer dos hogazas de un kilo cada una a la hora de hornearlas y eh, después de horneadas ya pesan unos 800, 700 y tantos, gramos la verdad es que no he tomado el tiempo de, de pesar a ver exactamente de cuánto quedan pero se hornean bastante tiempo, se hornean entre 45 y 50 minutos, entonces pierde bastante líquido, pero queda una cosa maravillosa, como se hacía antes el pan, que no llevaba más que agua, harina y sal, eso es todo lo que lleva, bueno, como les decía, para hacer nuestros panes para mañana, nuestras dos hogazas, yo voy a necesitar eh, 150 gramos de harina y 150 gramos de agua, agua si tienen de, de una jarra de esas brita mucho mejor si no en méxico yo no les recomiendo que sea de la llave prefiero que sea de garrafón agua destilada no eh, agua normalita de botella o de garrafón 150 gramos de harina llevo 140 casi 150 granitos y 150 gramos de agua, 150 gramos equivalen a 150 mililitros, ¿Mm? esta agüita también de la jala, si se pasan un poquito o les falta un poquito no pasa nada, estamos ahí, vamos a llegar a los 300, ya está, 302, esto lo que hay que hacer es darle una pequeña mezcladita nada más para integrarla y la vamos a tapar y la vamos a dejar a temperatura ambiente para que las levaduras, las bacterias hagan su trabajo la tapamos, por aquí estaba su tapita está, y la dejamos a temperatura ambiente toda la noche y si no por lo menos unas 4 o 6 horas, pero de preferencia toda la noche, como en la noche baja un poquito la temperatura todavía, eh, es, está muy bien, no va a efervecer tanto, ¿no? así la dejamos y mañana continuamos con nuestras dos hogazas de masa madre, ya estamos aquí para el siguiente paso de nuestra hogaza, nuestras dos hogazas, en este caso vamos a hacer dos hogazas, para eso necesitamos solamente la masa madre, que en este caso ya es un starter. Miren cómo está de activa. Esto es... Ese, esa burbuja, casi casi espuma, es lo que te indica que ya está súper activa. Y el olor es bastante avinagrado. Eso es bueno porque a mí me gusta el pan... Eh, el pan que sabe un poquito agrio. Ese sabor ácido es el que a mí me encanta y es el que llevo muchos años tratando de conseguir en los panes eh, dos panes igual de buenos que recuerdo después de este es el pan el virote que es el de guadalajara jalisco en méxico porque aquí hay otro guadalajara pero no es el mismo eh, ese virote es normalmente hecho artesanal supongo que tendrán una masa madre porque tiene un sabor eh, bastante ácido, eh, habrá gente a la que no le guste pero a mí me encanta y el otro pan que también tiene ese sabor buenísimo que no es integral porque los integrales por ejemplo el de centeno en algunos casos también tiene, tiene esa acidez, el otro que también tiene este sabor que me fascina es el San Francisco eh, sourdough bread ese también está está muy bueno lo único que sé es que ahora en muchos lugares en san francisco como ya no están utilizando masa madre le echan un poquito de vinagre que eso es trampa entonces lo mejor es usar levadura madre en este caso para mis dos hogazas voy a utilizar 300 gramos de mi starter que ya después de que la alimentamos como vieron se llama starter entonces vamos a echarle 300 gramitos si nos pasamos un poco no hay ningún problema, mejor, no, no, no nos va a alterar la, la receta entonces 300 gramitos de masa madre, fíjense cómo, cómo es el espesor de esta, tenemos 318 gramos, perfecto luego eh, para esta receta, para mis dos hogazas tengo aquí ya medidos 560 mililitros o 560 gramos que es eh, lo mismo de hecho, mi agüita, 560 gramos o 560 mililitros. 1,120 gramitos de harina. Recuerden, esto me va a dar un total de 2 kilos de masa. O sea, mi masa va a ser una masa grande. Me va a alcanzar para dos hogazas. Eh, eh, y tengo para ponerle sal entre 10 y 14 gramos por cada kilo. En este caso, como son 2 kilos, pues le voy a poner unos 20. Entre unos 24 o 26 gramitos yo creo que está perfecto, ¿no? Entonces, porque me gusta que tenga, que tenga buen sabor. Y a la hora de, de cocerse, pues no, no se nota, no es un sabor salado, es simplemente que sabe a pan. 25 gramitos y poquito más, 27 gramos, ahí está perfecto. Ahora simplemente revolver esta, esta masa, que se integre, lo voy a ir haciendo mientras lo digo me ayudo mucho siempre con esta espátula porque esto realmente evita que se me peguen las manos ahora va a estar un poco pegajosa la masa es normal porque pues apenas está mezclándose con la harina después de que la dejemos en reposo unos 20 minutos o 30 minutos ya la harina va a haber absorbido toda la humedad que tenía que absorber del agua y se van a integrar bien los, los ingredientes y ya va a estar lista después de ese momento para darle el amasado. De momento solo estoy integrando. Si se fijan, no estoy amasando. Simplemente estoy mezclando bien. En algún momento eh, va a aparecer ya que, que, que no chupa más agua. No les recomiendo que le pongan más agua. Si la, si la ven un poquito más seca, no se preocupen porque... Eh, Después del amasado y el reposo, la masa tiende a ablandarse mucho, se va a estirar. De hecho, la tenemos, le tenemos que dar algunos dobleces para que nos dé más consistencia, para que se, se apriete la masa. Entonces, de momento, solo mezclamos. Mezclamos bien, que se integre todo aquí, si ya voy a tener que meter la mano porque ya con la espátula o rasqueta le dicen aquí en España, pero sí les recomiendo mucho que utilicen una de estas eh, son muy muy buenas, muy prácticas y les van a resolver mucho mucho problemas para despegar la masa, para cortarla entonces yo me sigo ahora a mano y voy a integrar mi masa de hecho dicen que lo mejor para el pan es hacerlo a mano y un dato curioso sobre el pan y las masas madres es que cuando tú estás amasando, por muy bien que te laves las manos, pues tienes bacterias. Entonces, cada pan tiene un sabor específico y casi nunca va a ser exactamente igual. Son como las cervezas. Las cervezas, depende de, de los trigos o las cebadas que le pongas, es el sabor que te va a dar. En este caso las harinas, eh, digo las masas de masa madre también tienen matices en los olores y tú puedes tener tantos olores en una masa como los tienes en una cerveza cuando lo haces con esta masa madre, porque las levaduras industriales pues simplemente sirven para inflar el pan, esto sirve para inflar pero sirve para dar sabor, para digerir el gluten, de hecho hay gente que es intolerante al gluten, intolerante, ¿eh? no digo celíacos, celíacos es otra cosa, pero hay gente que tiene intolerancia al gluten y resulta que comen pan hecho con masa madre y ya no son intolerantes, entonces probablemente la intolerancia es a todos los químicos que le ponen. Ustedes si prueban, bueno si se ponen a ver cualquier pan que compren en un supermercado, no, no me refiero a los bolillos, a las teleras, a las barras que compren hechas ahí mismo sino los panes que vienen envasados, industrializados se van a dar cuenta de la cantidad de ingredientes que llevan ¿por qué? pues porque tienen muchos conservantes, colorantes, estabilizantes todo tipo de eh, es, eh, aditivos para, para panadería y para comida esto solamente tiene estos ingredientes que vieron agua, harina y sal y la masa madre es solamente harina y agua. Entonces, más natural que esto, no se, puede, no se puede comer. Así que vamos a dejar... Esto ya está integrado. Mira. ¿Ven? Esta masa ya está mezcladita. La vamos a dejar aquí 20 o 30 minutitos que repose. Que se ablande. Ya estamos aquí. Ya reposó... 20 minutos, 25 minutitos reposó la masa. Es hora de trabajarla un poquito, es decir, de amasarla. La voy a poner aquí en la superficie. Normalmente la gente tiende a poner harina en la superficie para para amasar, pero en este caso no va a ser necesario. En primer lugar porque la masa no está tan tan blandita se va a hacer más blanda después de un rato ya que ya que repose se va a, a aguadar pero sobre todo porque ahora al momento de amasarla va a estar bastante manejable y no se va no se va a pegar para nada. Para amasar vamos a echarnos unos 10 minutitos más o menos quien ya haya amasado pues Tendrá su propia técnica, yo lo hago así. Después le hago el otro tipo que se llama Amasado francés. Pero por ahora lo vamos a amasar así. Cada quien a su, a su ritmo, a su gusto. Y, y cuando lo estén haciendo, se van a dar cuenta de que se empieza a ablandar la masa cada vez más. Yo me voy a quedar aquí amasando 10 minutitos. 20 es un montón. Quien tenga, por cierto, quien tenga KitchenAid lo puede hacer ahí o cualquier otra amasadora, cualquier otra marca eso pues sin problema de hecho mejor si yo tuviera una por supuesto que lo haría ahí eh, no lo hacemos en el, en el Messier Cuisine o sea en el procesador este grande que es el tipo Thermomix porque realmente no queda bien se pega todo eh, al vaso y no amasa tan bien entonces yo prefiero hacer este paso a mano bueno, realmente todo va a ser a mano. Nos vemos aquí en 10 minutitos, 9 minutitos ya, para enseñarles cómo va la masa. Bueno, aquí llevamos ya 10 minutitos de amasado. Esta masa, si se fijan, ¿se acuerdan cómo estaba dura al principio, no? Miren ahora. A ver, a ver miren. ¿Eh? Solita se va cayendo, estirando. Aquí pueden hacer, aquí podrían hacerse dos cosas, yo lo que quiero es meterla al refrigerador, a la nevera, porque eh, yo lo que quiero es que trabajen ahora las bacterias, que las eh, levaduras se ralenticen y que no me crezca tanto la masa en este momento, porque lo que yo quiero es que eh, desarrolle más el sabor ácido y el sabor, si ustedes lo huelen, tiene un olor increíble a fermento. Me recuerda mucho cuando yo estuve alguna vez en Veracruz, en la, Sierra de los Tuxtlas, en la región de los Tuxtlas, en San Andrés específicamente, y fui a una fábrica de puros. El olor del tabaco así recién fermentado, que lo tienen ahí apilado, listo para, para hacer los puros fresquecito, me da un ligero olor a eso, un olor delicioso, entre eso, entre paja, entre madera. Y lo que les quería mostrarles, eh, hace rato les enseñaba, los franceses eh, tienen una manera muy distinta, bueno, no muy distinta, pero... Pueden ustedes pensar... En alguna persona que les caiga mal, algún político, lo <risa> okay, que se imaginen, y sacar ahí toda su energía. Esto de verdad es catártico, es terapéutico, es riquísimo hacer pan. Yo la primera vez que hice pan, eh, lo hice porque una amiga me enseñó, porque su hijo no podía comer azúcar, nada de azúcar. Entonces, para ella estar segura de que su pan no tenía azúcar, lo hacía ella. Y ponía solamente levadura. En aquel, en aquel entonces ella usaba levadura de la instantánea. Levadura, agua y sal. Y yo cuando vi lo fácil que era hacer el pan, me animé a hacerlo. Antes de eso, debo confesar que me parecía algo completamente... <ríe> complicado, difícil y que no era para mí. Yo no, no me atrevía a hacer pan. Una vez que haces pan, ya te das cuenta de la maravilla que es y de lo rico que es y de lo maravilloso que es saber quién hizo tu pan. Saber qué tiene tu pan. Que no tiene 10 letras E, 10 aditivos, diez este, porquerías que en algunos países ni siquiera están prohibidas. Y saber que tú lo amasaste con tus manos, que tú lo hiciste, eso es increíble. Saber que esto le estás dando a tus hijos es una diferencia total. Bueno, entonces podríamos hacer dos cosas. Como les decía, yo lo que quiero es que trabajen las bacterias para que le dé acidez a mi pan. No quiero que me crezca ya tan pronto. Entonces por eso es que lo voy a meter al refrigerador, a la nevera y lo voy a dejar ahí. Toda la noche. Son ahora como las 9 más o menos de la tarde noche aquí en España. Y eh, este se va a ir al refri y se va a quedar ahí 12 horas como mínimo. Para que no crezca mucho, pero sí que las bacterias estén activas y le den sabor, riqueza al, al, al, a la mezcla, a la masa. Si yo quisiera simplemente que creciera lo podría empezar a trabajar ahora dándole dobleces a la, a la masa para poderlo hornear dentro de unas dos horas, pero no quiero eso entonces lo que voy a hacer es meterlo al refrigerador y mañana lo sacamos, lo dejamos que agarre temperatura lo trabajamos, le doy los dobleces que le tengo que dar y le damos forma y luego ya lo horneamos, pero de momento por hoy es todo Hola, ya estamos de nuevo aquí con eh, la masa de 2 kilos que estuvo en el refri en la nevera toda la noche ya está por aquí está creciendo un poquitito pero todavía se siente templadita está medio fría y eso es lo que queremos que todavía no esté demasiado demasiado caliente porque si no empieza a fermentar y va a empezar a crecer y todavía tenemos que darle forma para que agarre buena consistencia la vamos a sacar de aquí la masa y en este caso sí voy a poner un poquito de harina. Porque primero que nada la voy a dividir en dos para hacer ya lo que van a ser mis dos hogazas. Como ven está todavía compacta. Lo que quiero hacer ahora es cortarla. Se puede pesar, si quieren eh, hacer el cálculo eh, así a ojo de buen cubero, pues lo hacen así si quieren hacerlo con báscula pues también adelante yo lo voy a hacer directamente así porque ya tengo un poco de experiencia y más o menos le calculo ok aquí tengo ya mis dos masitas y en este en este paso ya no vamos a, a, a amasar lo que vamos a hacer es dobleces estiramos de un lado y doblamos del lado contrario estiramos ¿Ven qué flexible está la masa? Ahora por uno de los extremos y por el otro. Tiramos bien y doblamos hasta el fondo. Si se fijan ya empieza a tener burbujitas. Entonces lo que queremos nosotros es que estas burbujitas se hagan después de que ya le dimos la forma. Le vamos a dar dos dobleces, y, o sea un doblez más y después de ese doblez lo vamos a poner ya a fermentar en esto que se llama vanetón proofing basket o eh, canasta de fermentación en español canasta de fermentación proofing basket en inglés pero si no tienen estos que son un poquito caros eh, un, un bol un refractario nos sirve igual vean más o menos el tamaño nos va a servir lo mismo que es este. Eh, luego ven la diferencia, luego les muestro la diferencia cómo va a quedar pero prácticamente es lo mismo la única diferencia es que aquí voy a poner aceite para que no se me pegue y aquí voy a poner harina entonces preparo aquí para poner mis masas esta ya está doblada y formada lo que queremos es esto, que se haga bombachita darle forma de, de, de círculo esto se llama bolear, cuando lo hacen en... en en bolillos o en panes más pequeños, se llama bolear, ahora esta, recuerden que ya empezamos, vamos a, a dar sus dobleces, estiramos de un lado, miren qué flexible está la masa, hasta acá, del otro lado, hasta acá, luego por uno de los extremos, esto se llama dar el, el doblez de sobre. Y envolvemos hasta el otro lado. Les va a, les va a quedar como si fuera un chocolatín, una eh, napolitana. <risa> y lo que queremos ahora es darle un poquito de forma circular, como de como ovalito Si ven que les cuesta trabajo, ponen un poquito de, de harina en la espátula. Y le van dando la formita. Lo que queremos es eso, una forma de hogaza. ¿Ven qué bonitas? Y sobre bastante harina la vamos a poner. La dejamos ahí. Las espolvoreamos muy bien. Si se dan cuenta, esta la acabo de poner, la de la derecha. La acabo de poner y ya se está expandiendo un poquito. Por eso hay que darle dos dobleces, para que vaya agarrando firmeza y consistencia a la masa. Bastante harinita. Y yo tengo siempre aquí mi, mi plástico, es una bolsa esas de súper, nada más abierta por la mitad y, y juntamos un poquito y la cubrimos para que no se nos reseque la masa. Esto va a estar aquí 20 minutitos. Ya pasaron entre 25 y 30 minutitos. Quitamos el plástico, vamos entonces a darle el segundo doblez ya tiene harina así que no hay que ponerle más otro doblecito, le quitamos un poco de la que tiene debajo para que no cueste trabajo que se pegue la masa Quitamos y lo mismo ven como ahora ahora bueno cuando lo sientan ustedes ya cuesta un poco más de trabajo estirarlo eso quiere decir que ya está agarrando tensión la masa entonces estiramos de un lado y doblamos por el otro lado. Y doblamos. Por el tercer lado. Y doblamos. Y por último. El otro. Les digo. Este doblez. Se llama doblez de sobre. Lo hacemos nuevamente. Bolita. Lo más que se pueda. Siempre metiendo del exterior. Hacia el centro por debajo, para que quede debajo como una especie de omblito, ¿eh? lo más que se pueda y lo más apretadito que se pueda. Y en este caso, vamos a usar, como les decía, tenemos dos opciones: el banetón, canasta de fermentación o proofing basket, que es este. Le voy a poner suficiente harina, bastantita, porque si no se pega la masa se supone que no, pero luego se pega un poquito Pónganle hasta arriba por si les crece demasiado la, la masa bien impregnado de, de harina no escatimen porque si no, luego si se pega a la hora de despegarlo es un verdadero relajo un verdadero desaguisado luego ponemos aquí un poco más levantamos y boca abajo la pancita, digo el, el ombligo este, va a quedar aquí entonces este ya lo tenemos, el segundo ahora vamos a hacerle los dobleces primero como les decía, tratamos de quitar lo más que se pueda la harina como ya tiene del otro lado harina, ya no necesitamos ponerlo y vamos a hacer los dobleces, quitamos lo más que se pueda hacemos un doblez otro doblez tercer doblez y el cuarto doblez viene hasta acá hasta acá ¿Okay? y le damos nuevamente forma circular es probable que este me haya quedado un poquitín más pequeño es probable miren las burbujas este esta masa ya está aquí ¿Eh? esos van a ser los alveolos la alveolatura del pan entonces en este segundo caso como no tenemos una canasta de fermentación más les voy a dar la opción Hacerlo en un recipiente, en un bol, en un topper, lo que tengan a mano. Pónganse aceitito y la impregnan bien su hogacita. En este momento ya le podemos llamar a hogaza, que ya de pronto, pronto será. Embarramos bien el aceite, bien, bien, bien, porque luego si no cuesta trabajo sacarlo. No importa, se va a desperdiciar tal vez un poquito de aceite, pero mejor que le sobre en este caso sí, a que le falte, apregnamos bien y ponemos ahí, ponemos un poquito encima y ya está, y ahora lo que vamos a hacer es, toda esta harina que tienen aquí, yo les recomiendo que la devuelvan. Entonces, bueno, así reaprovechamos la harina, lo poquito que haya quedado por allá. Pues ponemos nuestros panes aquí. Ah, bueno, un poquito más de, de, de harina aquí porque esto se empieza a abrir y para que no se nos pegue al plástico, que ahora le voy a poner encima el plástico este tan bonito que tengo lleva también con nosotros dos no sé, años no pero pero lleva bastantes panecitos entonces lo cubrimos igual y ahora vamos a esperar entre una hora y media una hora o dos según el clima que tengan si hace mucho calor con una hora ya tienen acuérdense que también en el horno va a crecer lo único que queremos aquí es que se integre bien todo por dentro ya tiene la forma y unos 20 minutitos antes de hornearlo vamos a venir para encender el horno eh, con las charolas, las bandejas adentro vamos a tener dos bandejas, una grande para poner las hogazas y una más pequeña debajo que sea resistente al calor del horno donde vamos a poner agua porque el agua es lo que le va a dar la consistencia a la costra bueno tenemos aquí agua caliente hirviendo de hecho Vamos a encender el horno. El horno lo vamos a poner con 250 grados, que se supone que es lo que, lo que, a lo que llega este horno, aunque realmente llegará como a 220 más o menos. Y le vamos a poner de momento eh, calor eh, solamente abajo. Tengo dos bandejas o charolas. Una charola grande, que es donde voy a, a hacer los panes, y otra charola más pequeña, que es para poner agua en este caso le estoy poniendo agua caliente lo que queremos es que se vaya haciendo vapor dentro del horno lo vamos a dejar así como son las charolas de metal y el horno se tiene que calentar unos 20 minutos más o menos para que esté bien bien caliente y antes de empezar a hornear hay que preparar esto lo ideal sería papel papel para hornear aquí se llama eh, papel para horno, en México hay uno que le dicen papel estrella, papel siliconado o papel vegetal, parchment paper en inglés, eh, lo ideal sería eso porque esto hace que no se pegue para nada el, el pan ni nada de lo que horneas, pero si no tienen el de siempre papel aluminio que vamos a, a utilizar en este caso de los dos, tenemos eso listo, vamos a tener listo un cuchillo o una hojita de estas de rasurar de las de antes de estas gillette en este caso son bic pero bueno de estas que se usaban antes en los rastrillos en las maquinillas para, para pintar esta bien filosita nueva es lo que vamos a necesitar lo dejamos aquí y en 20 minutos seguimos ok ya pasaron los 20 minutos desde que pusimos el horno a calentar miren el vaporcito que está saliendo por aquí esto es una, un escape que tiene el horno tiene ahí una rendijita y por ahí sale el vapor eh, vamos a aprovechar que está ya con humedad y vamos a meter nuestro pan primero vamos a meter el de el papel aluminio Ajá. entonces lo que vamos a hacer vamos a elegir este y vamos a ponerlo aquí hogacita ven salió perfectamente y miren qué bonito dibujo le queda de hacer esto en este caso vamos a utilizar la navaja para hacerle los cortes con decisión sin miedo porque esto le va a permitir que se abra bien el pan y le va a dar una forma bien bonita van a ver les va a encantar ok tenemos este vamos al horno necesitamos comprar un guante. Pero bueno, como no hemos salido, nada, no se puede. Metemos, cuidado porque va a salir vapor. ¿eh? Ya aprendí porque si no se va a empañar los lentes. Lo ponemos acá atrás y lo jalamos, lo deslizamos. Se rompió el papel pero no pasa nada. Hasta el fondo. Ahí en la mera esquinita y lo dejamos aquí y volvemos a cerrar. Luego, en el segundo caso vamos a usar el cuchillo. Y vamos a usar papel vegetal, el papel que les digo, papel para hornear, papel estrella, miren las burbujitas, ven cómo ya está bien activa esta, esta masita. Así que lo ponemos igual, de la misma manera, ponemos que abarque bien el papel y le damos la vuelta. Y como tiene el aceite, pues no, no se pega. Lo que vamos a hacer con este ahora, para que vean cómo con cuchillo funciona igual. Le damos así, puede costar un poquito más de trabajo porque no es tan afilado como el, como la Gillette, como la bueno, como la marca esta. Y vamos nuevamente aquí. Abrimos, sacamos un poquito la charola o bandeja. Ahí con cuidado. Cerramos y el siguiente paso, cuidado, es muy importante, tenemos aquí el agua caliente, saco la charola de abajo, ven, ya se chupó todo el agua que teníamos ahí y con guante porque si no les quema el vapor y se los digo por experiencia. Le echamos el vaporcito, ya se me empañaron los lentes, lo cerramos y lo vamos a dejar durante 15 minutos. A la máxima potencia que tenga. Ahora sí ya le voy a poner arriba y abajo. ¿Se acuerdan que estaba solo abajo? Ahora va arriba y abajo para que con el vapor y el calor por arriba se haga la costra. Esa costra que tanto me gusta. No sé, me imagino que les gustará también a ustedes. Y vamos viendo. 15 minutitos voy a poner en el reloj el cronómetro y luego volvemos, le bajamos y vamos viendo cómo queda el pan. Pasaron 15 minutos, entonces le vamos a bajar la temperatura. Le voy a poner a 200, que en realidad debe ser como 180. Y a sacar la charola del... Miren qué chulada, miren nada más. Qué maravilla. Qué delicioso pan vamos a cenar hoy. Sacamos esta charola y lo dejamos que se siga haciendo. Van perfectos. Van a ver qué ricos quedan ya está listo nuestro pan vamos a apagar el horno hay que abrir con cuidado para que porque no sale todo el calor de, de pronto Si te mueves a un ladito ya que salió todo el calor sacas tu bandeja mira qué hermosura de pan es. este se quedó un poquito cuadrado porque se pegó acá pero bueno pero miren qué cosa tan bonita como sabemos cuando un pan ya está listo, ese sonido debe hacer. Lo ponemos aquí en la rejilla para que se enfríe. ¿Ves? ¿Escuchas más bien? Y por el otro lado, perfecto. Y los vamos a dejar enfriar. Esto huele de maravilla. Un olor espectacular realmente delicioso y ven este cuál fue el que cortamos primero este no este lo cortamos primero con la gilet, con la navajita y este lo cortamos con el cuchillo si se dan cuenta no hay gran diferencia este se ve un poquito más levantado pero también es porque le ayuda a la harina pero están los dos preciosos espectaculares vamos a esperar a que se enfríen bien en una horita o dos esperamos y cortamos para que vean por dentro la alveolatura como el pan y la, la esta masa madre hace formas curiosas todas distintas pero esa es la maravilla del pan del pan de masa madre bueno pues ya está frío el pan ya se enfrió y a mí me gusta cuanto más tiempo pase mejor incluso si, si, si lo hacen de noche ahora no es de noche son como las 5 más o menos pero si lo hicieran eh, como a las 8, lo dejan toda la noche que repose y es una maravilla de verdad. Miren qué bonito quedó el pan. Eh, este, bueno, quedó un poquito deforme aquí porque era el borde de la, de la bandeja, de la charola. Pero bueno, no importa. Lo ponemos así y ya está. <risa> bueno, vamos a cortar este pan. Ah, algo que les quería decir antes, importante, perdón. Eh, las basecitas que usamos... Hay que reutilizarlas, esta está perfectamente como para reutilizarla, esta igual. Eh, las guardamos y las volvemos a usar. Hay que, hay que intentar no desperdiciar tantas cosas, tantos recursos, eh, tanto por economía como por ecología. Bueno, vamos a partir, a cortar este ponecito. Yo lo que hago es cortarlo primero así. Ajá. Y luego, vamos a poner este por acá. Miren qué bonito. ¿Ven la alveolatura que les decía? Y luego, así. Miren qué maravilla. ¿Ven la alveolatura? Esto es un pan buenísimo. Vamos a poner un poquito de este chiquitín para que no se nos pide... Un poquito de aceite, bueno, esto no se me cayó. Un poquito de pimienta recién molida y a probarlo. Mm. Maravilloso, increíble. Buenísimo, y les digo, de un día para otro, aún mejor. A mí me encanta, aunque esté recién salido del horno, bueno, casi recién salido, me encanta. Tostarlo más porque me gusta súper crujiente el pan otra cosa que les quería decir es que en total fueron 45 minutos recuerdan que a máxima temperatura fueron 15 minutos y luego otra media horita a temperatura un poquito más baja para que agarre este doradito perfecto y la consistencia que tiene y otra cosa muy importante que les quería decir si no le sale a la primera no se frustren no pasa nada yo llevo más de 20 años intentando hacer este pan, ahora ya me sale, me sale casi, casi todas las veces que, que, que lo hago. Les voy a mostrar luego una fotografía de uno que no se logró, bueno muchos que, que no se han logrado, pero la satisfacción de hacer esto es increíble. Yo no he tomado ningún curso eh, profesional de, de panadería, solamente una vez hice un curso en la Canaípa, Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, ahí en México, tomé un curso de dos días o tres días no recuerdo para hacer bolillos eh, otro día vamos a hacer bolillos y teleras es muy difícil porque bueno para mí resultó muy difícil hacerlo en casa porque como yo aprendí a hacerlo con esos hornos maravillosos que tienen que echan vapor le aprietas un botón y te echa el vapor y no como nosotros que le echamos con la tacita pues es una maravilla tienen cámaras de fermentación también buenísimas metes tu, tus masas te crecen tienen las batidoras es otra manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo tuve ahí un muy buen maestro, eh, mi maestro Gary. Si, si llegara a ver este video, muchas gracias maestro, que empecemos a hacer el pan no solamente por ahorrar, sino por por una una cuestión ideológica, ¿no? O sea, mientras tú más sepas lo que lo que produces, incluso puedes venderlo. Si te llega a salir bien, lo puedes llegar a vender. Pero hay que cuidar lo que comemos, hay que cuidar el ambiente y les digo, no se desesperen, sobre todo lo más importante es que si no les sale a la primera, seguirlo intentando, intentando, intentando. Y bueno, creo que ya es todo por hoy, así que muchas gracias, ya sabes si te gustó, eh, dale like, suscríbete para que vayas viendo las cosas que vamos poniendo, esto claramente es vegano, pero mi canal no es exclusivamente vegano, digamos que es un canal vegan friendly, Entonces Vamos a postear muchas recetas veganas, pero también vamos a postear algunas recetas que no son veganas. No muchas, pero vamos a postear algunas. Y si te gusta también, comparte con tus amigos, que nos den like y demás. ¿no? Nos vemos la próxima.